Eh, Luis Abinader le sacó el cuerpo a, a mi amigo Gladys. A la pregunta, no de, la a la pregunta de la alcaldía. Todavía está en una en, en expectativa. no Es probable que eh. se trate de la actitud normal del político que no quiere dañar El su plazo se vence hoy en la Junta y luego hay cinco días de, de gracia, ¿verdad? De algunas situaciones ah. Es decir, que pronto ya se tiene que saber. Yo imagino que sitio. se sabrá hoy. Porque recibe, hoy es el, a partir por del momento en que se deposite ¿Cómo? en la Junta se hace pública. ¿O no va de acuerdo? No sí, acuerdo? Lo que sí que el que sea tiene que seguir con las transformaciones y la transparencia que ha hecho Alex Díaz. Porque Alex Díaz primero desarrabalizó a San Francisco de Macorís. Transformaciones. Sí. San Francisco de Macorís estaba arrabalizado, hermano. Y al quitar, por ejemplo, los letreros de las vías públicas sí. y limpiar esas vías públicas y pintar las calles, ya se ve más moderno. Esa entrada, eso está majestuoso. Y también las remodelaciones que se han hecho en los principales parques. Buenos días, Buenos días. Esa es buenos, buenos días. No, buenos no, días. no, entre otras. Sí, a nivel de transparencia, sí, algo que sí. eh, padece mucho la República Dominicana en todas las instituciones, es un logro que por encima... De desrabalizar de los letreros eh, es mucho más el importante tránsito. y hay que resaltarlo. Sí, Creo sí, que sería, no pero, sé para va, el pero vamos a caminar que que por las aceras de San Francisco, para sería mezquino. Eh, mezquino no, claro, pero, pero vamos a no caminar todo, por las aceras no de San Francisco. Todo se logra al mismo tiempo. Por eso te digo que el que venga debe de continuar eh, las acciones. A, a, a propósito de eso, que hay que preguntarle al alcalde de San Francisco y Macorís qué es lo que ha pasado con unos equipos que él encontró funcionando y que no están funcionando, eh, porque lo dejaron dañar. Hablo de de un retro. de una retrocavadora, hablo de una moto niveladora eh, le, le decimos Greda, y ah, la pala mecánica. Moto eh, hay que preguntar, Gredder, sí, moto, me gusta, moto moto más, me gusta hace... más el nombre de Greda. Sí, tío. así se llama, <ríe> <moto> <ríe> niveladora Hay <ríe> que preguntarle al alcalde verdad. qué ha pasado con la esos equipos, es que él lo encontró ah, funcionando y es que hoy día no están funcionando. ¿Qué pasó con arreglar. eso y por qué no le han rendido un.? Arre, pero pero tiene cuatro años arreglando. Pero digo yo que hay que arreglar. ¿Y cuántos años tiene Alex? No, sí. sí. es Fue Porque el que, que llegó la otra que dañaron. Entonces. Eh, hay que hacer la evaluación. Debería si el alcalde arreglarlo? rendirle un informe a propósito de eso. Vamos a Entonces. La retro. Eh, Se ahogó una. Estuvo, sí, haciendo una labor de. El de que viene. En la bacañada, grande, creo, sí, en la parte sí. de los maestros. Pero no contaron con una crecida que hizo... Esa noche, esa, esa noche, él, él, okay. hizo una crecida. ¿Pero fuerte. qué? Pues la dejaron ahí? De... Parece que... La caña, eh, eh, el que viene va a tener que generar empleos eh, urbanos de buena calidad. También el que viene va a tener que continuar con las transformaciones. Por ejemplo, tiene que hacerle frente a la Casa de la Cultura, al museo. Y a esa parte de los mártires tienen que sí. hacerle frente obligatoriamente. Y luchar también contra la las aceras. Eso va a generar más empleo. ¿Quién es y el encargado va a ser de planeamiento que urban. San Francisco bueno, sea un punto Antigua turístico? También. La banda. La banda. ¿no? El sí, sí, sí. Ah, qué bien. Los domingos sí. a las 6 sí, de que la hay tarde hay que decirlo, realmente el, el, la gestión de Alex Díaz ha tenido más luces que sombras. Mira, hay que decirlo. Ha puesto. Eh. Bueno, tiene un antes y un después. Porque desde que inició la gestión, sabe el pueblo que fue constantemente eh, enfrentado. Enfrentamiento, cambio... dificultades, pero siento que de un tiempo para acá se ha ajustado y ha tenido menos enfrentamiento y menos, y menos confrontación. No me sé dice, si será de la, la orientación... ¿Eh? Me dice que tiene buena asesoría, Pues entonces, eso dice. también hay que resaltarlo, porque no era lo mismo Alex Díaz cuando inició sí. al inicio, sí, a debe, esta final que puede tener, porque también hay que decirlo: Francis. las gestiones no son lo que inicia. ¿Se deja asesorar? El, no, el No, no, he visto prebuto, que a los, se está dejando asesorar. Parece ser que, que ha, ha cumplido. Es el ciclo del verdadero de, del verdadero gestor porque el gestor no lo hace solo o un filósofo amigo lo ha a lo, lo que yo siempre le he criticado ah, al alcalde hay mucho de eso que está, Ay, que, que está aquí en este que es sí, siempre que, le he pero hay que resaltarlo al porque fíjate una cosa el asesor no busca nunca jamás va a buscar principalía simplemente está viendo los resultados y quien debe llevarse a los laudos es el actor, el asesorado el, claro, porque eso tendría, no tendría eh, eh, sentido claro. y te, eh, estaríamos sustituyendo un hombre por otro dentro de la misma función, eso no tiene y yo sé que el asesor conoce de eso más que, que un dato que lo que importante yo digo. que arroja Francis, luego de la llamadita eh, quiero resaltarlo, buenos días Hello, buenos días buenos días felicidades felicidades <coughs> a este gran equipo eh, Rafael Díaz, Rafael Díaz. Díaz. El tema, tengo una de foto decir, tuya de compartir con Y le, le voy a arrojar eh, algunos datos que quizás les ayude a los que llaman no transparencia eh, en Por en favor, la un poquito esto. Nunca se ha aclarado hola, la, hola. la quema de los documentos del cementerio municipal. Es verdad. Ah, bueno, eso es un dato. La, muy interesante. Es la validación ha sido selectiva. ¿La? A los pobres sí. Tengo, tengo entendido ahí, Rafael, la que se quemaron dos o tres periódicos ahí. ¿Sí? Yo, tengo, yo tengo varias varias empresas que aquí tienen calles por años ocupadas y el alcalde pasa todos los días por ahí. como cuáles? Los pobres no generan publicidad. ¿eh? ¿Cuáles? ¿Menciona? Calle, Salcedo, calle Salcedo, esquina San Francisco, Calle Luperón, con San Francisco, cerca de la fortaleza. ¿Eh? estamos arrojando gastos pero eso es, eso es importante eso claro. es importante que tú lo digas muy importante pero espérate la calle la calle Luperón con San Francisco tiene que estar ocupada obligada porque esa es la fortaleza la entrada no no no más no para el antiguo ah bueno pues. sí, eso es normal más para el antiguo años. ah no no eso es con la no, calle traigo, eh, a la vista gorda. ese es con la calle el Carmen anoten ahí Rafael, siento que cuando sí. dices que los pobres no generan publicidad, sería como que haces alusión de que porque eh, hay un tema de un espacio televisivo que puede generar publicidad, Hola. a esas personas no se les afecta. Es en ese sentido cuando dices esa frase. Usted, usted, usted es muy inteligente, señorita. Hay que preguntarle a propósito de la llamada de... Pero de Alex, no ¿Sí? Alex, en su momento, hasta personas eh, de su... Ajá. propios anunciantes afectó hay que preguntarle eh, de un repuesto que hay en la libertad que ocupa toda la acera si ellos han intervenido en ese. Lugar. muestre la imagen a Rafael para que nos diga algo al respecto Ah, no, no, la, no, la foto yo tengo de otra cosa ah. la foto es a propósito de que él está ahí manda la whatsapp del programa y es más fácil eh, te vi en una fotografía que está circulando en las redes al lado del, del senador amílcar Romero de la diputada. De la diputada, la, la, diputada eh, la candidata. Eh, Núñez, uh -huh. Y vi ahí a Lupe Núñez junto con el actual gobernador de la provincia de Duarte. Eh, Tú estás activo ya integrado a la campaña, hermano. No solamente desde ahora, desde que nosotros obtuvimos ese 6 de octubre la candidatura, pues estamos activamente en pro de... De hacer realidad lo que la base del Partido de la Liberación Dominicana expresaron. Y ahí estamos los candidatos que, definitivamente, ya el pueblo evidencia como que serán ganadores en esa foto. Y hay otros candidatos también que irán, no solamente al ayuntamiento, sino a la sala capital. ¿Tú, ¿Tú eres el candidato de Gonzalo, entonces, regidor aquí? Rafael Gonzalo, 20 El Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros ah. ganamos con el partido de la liberación Dominicana ahí. Y desde de González. Significa que Lupe, Lupe Núñez se queda en el, el, el Sí. Pero, pero es que nunca ha dicho que se ha ido porque Es candidato por el partido de la liberación Dominicana sí, no sé. El más votado de los diputados sí, Ahí está Doña Milady eh, América Romero virtual senador Luis Núñez, gobernador y evidentemente el regidor que va a cambiar ¿Oye? va a atacar la odebrez pequeña que existe dentro de ese ayuntamiento municipal ¿Oye? ¿Cómo tú lo vas a lograr eso? Ay. ¿Cómo tú vas a lograr eso siendo regidor? Cuando, una pregunta me gustaría esta cuando pregunta Cuando el alcalde, cuando Mira. El alcalde Francis y los regidores se vociferan ladrones es porque hay evidencia, es porque hay evidencia, cuando ellos mismos lo, lo explican, hay evidencia de que hay actos de corrupción, que obviamente no salen a la luz pública porque no hay una gente preocupada ahí adentro para que se evidencie. Nosotros vamos con esta visión. Y si tú me conoces. Y tú no tienes, tú no tienes ahí amigos que, que te puedan decir algo para que tú lo puedas sacar a la calle. ¿Qué fue? Tienes Por que esperar llegar. como la oveja. Nos decían como la oveja negra cuando era nuestra gestión. Porque bueno, cuando iba bueno. gente con dinero para que le aprobaran obras ilegales, y se recuerda, nosotros no solamente que no lo aceptábamos, lo denunciábamos de manera responsable. Porque hay que sacar a San Francisco de Macorís del estado de vergüenza en que se encuentra en la actualidad. Bueno, ahí está. Bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias Rafael. Gracias Rafael Díaz por tu llamada y someterte a los, inter, a los al interrogatorio. Bueno, ahí la fuerza del pueblo, eh, Lionel pierde ahí un activo muy importante que es el caso de Lupe Núñez. Entre comillas. Sí, sí. porque sí. el asunto sí. es que, sí. es recuérdate sí. que el propio Leonel le dijo a su <risa> gente... <risa> Le digo a su gente, sí, manténgase sí, en el partido sí, porque ustedes ganaron. Sigan durmiendo de ese lado. Sí. sí Sigan durmiendo de ese lado porque porque va manda a mandar votar por la fuerza del pueblo cuando Qué iba él va a mandar los Pero Rafael no lo dijo aquí. Ay, Dios, Pero Rafael no lo dijo aquí en la entrevista. Ay Dios. En la entrevista lo dijo. Sigan bueno, mis amigos. Vamos a una pausa. No durmiendo de ese lado. Vamos a no la ahí, llamada. Bueno, vamos a entender la llamada. Luego de la llamada nos vamos a la pausa. Adelante. Buenos días. Sí, bu buenos días adelante yo quiero recordarle al a amigo Jambos él fue regidor mm. y cuando él fue regidor mm. había mucha corrupción y qué hizo mm. él él era canchachán de, de, de Félix de Félix, ah, Félix. Eh. y a además ver. él no se ha ido del PLD porque él salió electo si él hubiese salido del PLD él no hubiese salido electo a Regidor hace tiempo que hubiese cogido su mochila pero está ahí para no perder la candidatura de Regidor Ay. Está hablando de que de pueblo y cosas. Aquí lo cae, todo el mundo piensa en su bienestar propio. Y con eso, porque él, todo el mundo lo conoce, a Férimo a Lionel, no peredita, no, seguidor de Lionel. Entonces, si se va, no hay candidato. Si se queda, de candidato, y él no quiere perder eso, y se queda ahí. Pero que él ah, lo dijo aquí. Hace buen día. Sí. Sí, sí, gracias, gracias por tu ma. llamada. Okay. Ah, vale. Muchas gracias, Lo, Ahí está lo la esencial y la La enseñanza que deja esto es que la capacidad que tienen los políticos para decir cualquier va sí. para que le llegue a la cabeza. ¿Sí? Todos los políticos se piensan que ellos van a ir a los sitios y que ellos van a hacer lo que van a transformar todo. Yeah. Y Se cansan de pasar y de pasar, sobre todo que esa no es labor del regidor. El regidor tiene una labor sí. totalmente sí, diferente. Son, son es su superman, eh, protagonista de señores, eh, saludar a vamos a ver qué dice Arcángel, el Arcángel, señor Rafael Arcángel, que nos está viendo ahora mismo en la terrena. Hay una foto que Saludos ha al y alguien me escribió ahí algo para, para mi, eh, mi amigo Rafael Díaz, que está muy fuerte. No, pero léelo, si no es ofensa eh, eh, personal. Eh, bueno, eh, yo quiero con, eh, confirmarlo porque me dijeron. Dije que fui yo, pero muy duro. Eh, ¿Por vos, qué? Por vos, la te la man, voy a decir. Te mandan a decir que estás de pastilla y de psiquiatra. Luego te digo okay. bueno, <risa> bueno, bueno, bueno. bueno. Te voy a decir quién ahorita porque. Eh, la persona me autorizó ¿Vamos? a decir bueno, vamos Bien, a vamos a ver ¿no? qué hay en el whatsapp mis amigos. ¿Autorizó a decirlo? Sí, lo autorizó a decir Estoy Ahí de está frente, la foto ¿no? de una... a Sócrates. Muchas gracias, no me, Muchas gracias. Eh, Decirle con relación a, al comentario que hace la dama Que en el ayuntamiento municipal hay una disposición De que cualquier persona que vaya a remover una tubería Tiene que enviar una carta Avalada por un ingeniero Donde el ingeniero se comprometa A aplicar el aparato y a dejar El asunto como le encontró Sí lo que sucede es que no todo el mundo se va por la legalidad. Sí, y la no, gente no hace hay, la Exacto, sí. y no es la cantidad de inversión suficiente yo, para hacerlo. Pero yo, todo el yo, que todo todo lo hace legalmente lo tiene que ir, eh, pagar el dinero que se cobra, que son unos 5 mil pesos. Y si no va con una carta avalada por Tengo un que ingeniero que, que se va si a encargar no? de eso, o por una carta firmada por un ingeniero que se va a comprometer pero, ¿y si a pagar. No? No? Si no pasa eso. No, yo, no se le da el permiso. Mira, en un momento claro. en la urbanización Balbín, donde yo administro unos edificios, me encontré una persona haciendo un hoyo y lo mandé a paralizar, porque estaba afectando el edificio justo donde yo... Pero luego se hizo el acuerdo y mira que al día siguiente y está bien cerrado. Cumplieron. Tiene su asfalto, tiene todo como... Como debe malo. ser. Y si es así, pero con el acompañamiento del ayuntamiento y de inspectores... ¿cómo? De obras obra públicas de la gente. Que lluvia. van a echar va a ir en exacto. Esa es la principal sí. rompedora. Sí. Vamos a la sí. pausa. Bueno, ahí está. Cuando regresemos, mis amigos, una interesante entrevista con Tony Pichardo, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Así que no se la pierda.